Encerrado de por vida en esta caja musical Albo mi realidad Debo entender por qué lo haré Estar para siempre Esta oscura soledad Sin camino ni destino